hola PRIXLINERS audiencia de PRIXLINE en twitter en youtube en instagram en spotify saludos cordiales a todos soy luis de PRIXLINE y estamos con sara y hoy vamos a hablar de las personas tóxicas Los, en las empresas tóxicas también sabéis lo que es no todos hemos tenido un compañero un jefe que nos está todo el rato fastidiando pues hoy sara nos va a aclarar eh, cómo gestionar a estas, a estas personas como sí. siempre podéis preguntar y ponerlo en los comentarios que os iremos respondiendo antes de empezar quiero responder a Brian. os voy a leer la pregunta que nos ha hecho eh, pues como podéis hacer ahora vosotros que, que veis, os queda alguna duda ponerla en los comentarios y como PRIXLINE siempre emitimos en directo pues en el siguiente vídeo os lo respondemos mira os leo lo que nos dice Brian, va a ser rápido y ¿eh? ya empezamos nos dice muy buenas señoras me veo todos sus vídeos y es que quería preguntar qué tal la ayuda a los venezolanos en españa yo era policía nacional y tuve que emigrar las razones sobran y pues mi sueño es vivir en españa y poder sacar a mi familia de este infierno soy un joven de 20 años lleno de dudas y también de sueños pues mira Brian, te respondo no me pones claramente si estás ya en españa o, o, o, o porque pones que has emigrado pero no dices dónde estás. si estás en españa o en otro país mira si estás en españa ahora es muy buen momento para todos los que sois de venezuela porque esto es para bryan y el que está en su situación eh, pedir lo que se llama la tarjeta roja eh, es el, el asilo para, como refugiado os lo dan al momento si sois de venezuela debido a la situación en vuestro país y a los seis meses de tener la tarjeta roja que se dice ya podéis trabajar ese es el resumen Cómo se pide la tarjeta roja pues si estás en españa vas a una comisaría y dices que debido a la situación de tu país pues que te has venido aquí y tienes derecho a ello vale porque es que ahora debido a la situación en venezuela pues españa digamos ha abierto esto solo sirve para los de venezuela vale acuérdate la tarjeta roja eh, te dan una primera tarjeta con esa todavía no puedes trabajar pero solo tienes que esperar seis meses y ya puedes trabajar legalmente en españa como como asalariado o como autónomo vale bueno pues creo que queda respondido Brian. si te queda alguna duda nos lo vuelves a poner y a todos los PRISLINES, lo mismo os digo ¿eh? ponernos en los comentarios corresponderemos y luego si os gusta el vídeo ponernos un like bueno os voy a dejar con sara vamos a empezar a hablar de las personas tóxicas sara estás ahí nos oyes Sí, aquí estoy Vale, bueno, pues todo toda tuya la misión Vale, pues sí, pues como decía Luis, vamos a hablar de primero qué es una persona tóxica para poder identificarla en el trabajo porque si nos topamos con ella vamos a tener que saber qué es más que nada principalmente es una persona tóxica y luego pues eso, un poquillo, unos tips que me he preparado para saber cómo lidiar con personas tóxicas en el trabajo. Y es que es muy importante eso, ¿no? Porque las personas tóxicas eh, son, son denominadas como vampiros emocionales que absorben toda nuestra energía y que no aportan nada positivo a ella y que quizás pues bueno, más que eso, más que cosas positivas nos restan, nos quitan, nos ponen cosas negativas y no, sacan nos la, otra la parte energía, de dicen eso. que son vampiros emocionales, ¿no Sara? Sí. Sí, porque como los vampiros absorben, ¿no? pues así claro. la sangre es pues no, igual. Y no solo claro. se dan en el trabajo, nosotros como Prisline está orientada al trabajo, al empleo, pues hablamos en el trabajo, pero también se dan en otros ámbitos de la vida. Pero bueno, escuchemos sí. a Sara, chicos. Pero bueno, antes de nada decir que más que personas tóxicas no existen como tal, o sea, hay más que nada acciones tóxicas, porque lo que para mí a lo mejor puede ser una persona tóxica, esa persona a lo mejor pues para otra persona no lo es. Es decir, esa persona quizás se está comportando mal conmigo, pero con otra persona, a lo mejor con Luis, pues no se portaría mal. Entonces no hay eh, personas tóxicas como tal, sino acciones tóxicas que incluso hasta nosotros mismos podemos llegar a ser tóxicos eh, con otras personas también pero claro tenemos que saber lidiar y elegir más bien nuestras amistades compañeros de trabajo y un poco saber cómo lidiar no eh, con esas personas o más bien pues hay eh, que elegir muy bien con, con quién nos relacionamos Sí. Exacto. lo que pasa que sí. es lo que dice Sara a veces pues en otros ámbitos de la vida podemos elegir quiénes son nuestros amigos o quién es nuestra pareja, pero en el trabajo a veces nos toca un jefe tóxico o que tiene acciones tóxicas como dice sara o un compañero claro. que, que es tóxico también pues cómo gestionamos eso pues eso es lo que claro. va a decir sara y, y bueno decir antes nada antes de nada también que para saber identificar estas acciones el efecto que tienen en nosotros pues es muy negativo voy a poner algún ejemplo antes de nada vale eh, quizás solamente hablemos de esa persona de manera negativa, eh, quizás pues no nos, vemos que no nos aporte nada, que no nos podemos relajar, que también alejan nuestra mejor eh, versión de nosotros, nos alejan de nuestra mejor versión de nosotros mismos, y sobre todo que tenemos eso, pues mucho cansancio emocional y que nos restan energía. Esos son los sentimientos que vamos a tener si nos topamos con acciones tóxicas, ¿vale? Sientes de nada de eso. Y bueno, pues sí, ahora voy a hablar un poco de los tips para saber cómo lidiar con estas personas que nos dan eh, acciones tóxicas. Eh, y una de ellas es, el primer tip es que no lo tenemos que dejar pasar. Es súper importante a la hora del trabajo porque si lo dejamos pasar vamos a tener que lidiar con muchas inseguridades, con pocas ganas de ir a trabajar, eh, con mucho estrés en el trabajo, cosas que al final nos van a afectar a lo largo de nuestra vida porque el trabajo al final es la mayor parte de nuestra vida y vamos a tener que estar pues lidiando con eso entonces no debemos de dejarlo pasar porque mucha gente de, pues por no enfrentarse al problema quizás sí que lo de, quiere dejar pasar no esa sería nuestra principal reacción sí que ¿no? lo, que, que, que tendemos a, a ignorarlo a dejarlo pasar pero que tú nos recomiendas Sara coger el toro por que los no. cuernos que se dice no exactamente en cuanto veamos una acción de estas o algo que ya nos empezamos a quedar y que ya empezamos a ver algo raro eh, pues hablar con esta persona y bueno voy a decir ahora cómo vamos a tener que hablar con esta persona ¿no? que ese es el segundo tip tenemos que ser asertivos y empáticos no vale ir y coger y decirle a esta persona ahora de mm, cabreo o de manera que al final vas a provocar una discusión no tienes que ir de forma eh, asertiva llegando a un acuerdo como intentando comunicarte con la persona intentando empatizar con ella que ella puede llegar también a comprender tu situación de forma pues eso que lleguéis a un acuerdo y que la situación pueda mejorar de alguna manera que sea un poco más existencial Sara, Sara perdona que te diga Jesús que nos está viendo ahora en directo ¿Sí? por YouTube nos hace una pregunta nos pregunta que cómo sabemos que, si una, que una persona es tóxica o que nos está que cómo lo podemos ¿Sí? saber nos pues sí, como Gracias por, tu pregunta, por eso. Jesús, pues como decía, es una persona que te hace sentir muy poca energía. O sea, una que te hace una persona que más que cosas buenas, que te aporta cosas buenas, te, te aporta cosas malas en tu vida y tú lo sientes pues por eso, porque te sientes con poca energía, eh, sientes que ya no eres tú mismo, sientes que a lo mejor te sientes eso como cohibido, eh, sientes que no estás tomando a lo mejor quizás tus propias decisiones. Eh, al final es algo. Se, se nota, que quieres decir ¿verdad, ¿verdad, Es algo que. Claro. Que te notas bajo Ta de energía, ¿no? Claro, y a lo mejor también estás pensando demasiado en esas personas de forma negativa, de tal manera que te olvidas de ti mismo también, ¿no? O, o que eso, estás como pasando mucho tiempo hablando de esas personas, eso es por algo. Yo, Porque de, estás, yo diría que es esas personas que tú, tú a lo mejor vas feliz al trabajo, vas contento, oye, y estás un ratito con esa persona, que puede ser un compañero, un jefe, oye, y al cabo de estar con él ya estás como uff. Mm. Como y que te pasa a no... un tren por encima. Yo, yo creo que, que no es difícil saberlo en cambio igual que hay otra gente al revés que es muy positiva oye que estás con ellos que a lo mejor tú ya tienes un día malo y hablas con el, lo contrario y te, como que te elevan el ánimo esas son las personas vitamina o sea las personas ah. contrarias las que te, más que te restan energía te dan energía que, que es sí. lo contrario no sí bueno y te, te dan escuchamos, pues eso, fortaleza te dan ánimo te dan un poco de lo que necesitas también no entonces eso es una, bueno ya iba hablando por eso por el segundo tip que tenemos que ser asertivos y empáticos eh, Otro consejo más pues que nos enfoquemos más en nosotros mismos no enfocarnos tanto en la persona como digo no tenemos que estar pensando tanto en esa persona en mira lo que me ha hecho mira lo que me ha dicho eh, sino más bien enfocarnos en nosotros en cuáles son nuestras metas en, en cuánto nos gusta nuestro trabajo y en saber cuánto cuál es nuestro objetivo cuando nos enfocamos en las cosas positivas de nuestro trabajo y de nosotros mismos nos olvidamos más de los valores negativos que nos da la otra persona entonces eh, Ese sería otro otro consejo que quiero dar y otro consejo más pues no solamente preguntarnos qué, qué podemos hacer para que la otra persona cambie porque la otra persona al fin y al cabo no va a cambiar fácilmente o sea no va a cambiar las personas son como son Sino una más vez bien oí que, que, que no se podía que, que, no, que no vamos salvo que quiera la persona pero que no hay que intentar cambiarlas no porque la gente no va, no va a cambiar no lo, no lo estás vamos estás a conseguir claro. yo lo que Entonces, había oído de ese tema es ahora que lo mejor era alejarse de ellos pero claro y vuelvo sí. a lo mismo si estamos en un trabajo y es que es un compañero es un jefe no podemos alejarnos sí o sí vamos a sí. tener que convivir a ver qué nos dice eso, Sara, a ver qué nos cuenta por eso Sara. claro por eso he, he de ahí mis tips y mis consejos cuando no nos podemos alejar exactamente Si nos podemos alejar, perfecto, mejor. O sea, nos alejamos, ¿no? Buscamos otros amigos, nos buscamos otra pareja, nos buscamos lo que sea, ¿no? Pero porque lidiar con eso no tiene mucho sentido. Yo ya lo he tenido que hacer no, algunas no, no. veces, Sara, eso que acabas de decir. ¿Que lo has tenido que hacer? Sí, me he alejado. Claro, pues bien. Sí, porque... Pero, claro. Es lo mejor, pero claro, insistimos, si estamos en un trabajo, no nos vamos a dejar... Bueno, a veces hay que dejar hasta el trabajo, pero a ver qué nos dices Sara cómo podemos. Sí, no, y eso también el, el último consejo a la hora de lidiar con esa persona también que quería dar en el trabajo es preguntarnos, por eso te decía, preguntarnos más bien qué podemos hacer nosotros mismos para cambiar la situación, porque a veces es eso, o sea, nosotros no podemos cambiar a las otras personas, sino más bien pues a lo mejor podemos nosotros reorganizarnos, podemos eh, buscar más el apoyo de otros compañeros que de este, de esta persona, ¿no? Quizás podemos eh, rehacer un poco nuestro círculo de más amistades dentro del trabajo también quizás si tenemos esa oportunidad pues engancharnos más a eso entonces quizás eso preguntarnos qué más podemos hacer nosotros sino más bien más bien que la otra persona a ti te ha tocado alguna vez alguna persona tóxica en el trabajo sara ¿Has uh, tenido que lidiar con ello alguna vez en tu vida no una vez varias sí. o sea que... y cómo sí. lo gestionaste aplicaste estos consejos o, o cuando aquello pues no estaba sí. tan preparada me sale de manera, de manera innata habituales. tal vez, o sea, sí, innata sí. O sea, si veo que no tengo otra opción y tengo que lidiar con esa persona, sí o sí, pues intento ser más asertivo con ella. Quizás un error que cometí no era no atajar el problema en común ni hablar con esa persona en común del tema, sino claro que nos has dicho al principio que lo primero es coger, coger el tema, cogerlo por los cuernos, no, no y tratar de ignorarlo porque va a seguir ahí. Sí. Sí, eso yo no lo hacía mucho pero sabiendo esto ya y habiéndome estudiado el tema ¿eh? y tal creo que lo intentaré hacer para las siguientes veces pero generalmente yo sí bueno pues intentaba más bien evitarlos evitarlos y si no los podía evitar pues intentaba caerles bien de alguna manera no hacer que, que la relación pudiese mejorar de alguna forma pero claro Sí, pero cierto es cierto que estas personas es el... te van absorbiendo te van absorbiendo sí. y por mucho que hagas te siguen absorbiendo son un agujero claro. negro o, o en realidad, son, sí, como, como nos ha dicho Sara, son actitudes, ¿eh? Que, sí. ¿verdad? Son, son situaciones, más bien. Sí, sí porque al final lo tienes que hablar, porque como no lo hables, ya la gente te toma por el pito del sereno, por así decirlo, y al final te van a tratar igual toda la vida. Y entonces, como no atajes el problema y no lo hables y no lo digas de frente, y, cuando, eh, no y, y cuanto antes Francisco... lo atajes, mejor recomiendas, ¿verdad? Sí. Cuanto antes mm. lo detectes y lo atajes, mejor. Sí, sí. Pues así nada, Sara, bueno. dime, no sé si te cortaba algo por donde ibas o te queda eh, Bueno, no, yo en general ya lo he dicho un poco todo eso, pues eh, explicar. Ah, un cosas resumen cosas. para así rápido, para los claro. que se acaban de incorporar. Sí, pues eso, que las personas tóxicas son vampiros emocionales que absorben nuestra energía. Generalmente es eso que, que eh, bueno, pues cambia nuestro modo de ver las cosas quizás o nuestra vida, nos aportan cosas negativas no nos quitan metas nos quitan objetivos en la vida que quizás pues eso no nos va a venir muy bien y también pues eso que no aportan nada valioso y que pues son personas que no nos hacen ser nosotros mismos nuestra versión de nosotros o sea nuestra mejor versión desde eh, luego que no nos la sacan no sacan aquí en todo caso nuestra peor versión porque sí sacan de nosotros eso exactamente nuestra peor versión y una vez sabiendo que estas personas son así que tienen ese efecto negativo en nosotros, eh, he dado unos consejos, unos tips, pues, para que puedan, se pueda eh, lidiar con personas en el trabajo eh, cuando no tenemos mm, otra opción más que convivir con ellos en el trabajo, porque hay veces que no tenemos otra opción más. Entonces, para eso, eso. O sea, hablar del tema en sí, en concreto con esta persona, ser asertivos, ser empáticos, eh, también centrarnos más en nuestros objetivos y nosotros mismos que en el problema que nos ocasiona la persona. Y bueno, pues sí, eh, generalmente eso. Yo quería añadir que, que también existen empresas tóxicas, chicos. Prisliners, empresas tóxicas. ¿Cómo sabemos si una empresa es tóxica? Pues mira, eh, con los comentarios de los trabajadores actuales o los que han estado allí, podemos saber si una empresa es tóxica. ¿Vale? Uh -huh se suelen distinguir así para que lo sepáis rápido para que antes de entrar a eso por ejemplo te hacen las entrevistas de trabajo te las hacen en masa no se centran ah. en el, can el candidato quieren coger a mucha gente muy rápido y un poco pues les da igual eh, sí sí ah, pues eh, también pues eso el ambiente de trabajo allí no es muy bueno eh, te suelen estar recordando las condiciones de trabajo como no suelen estar buenas pues eh, los jefes en este tipo de empresas te suelen estar diciendo oye tienes mucha suerte que tienes un trabajo como para decir oye, ya. no te quejes sí, se aprovechan de ti vamos se aprovechan de ti claro y, y eso hmm. son empresas tóxicas eh pues ya, ya os digo lo podéis identificar sobre todo por los comentarios de la gente que está allí pero que sean sinceros claro o gente que haya estado aunque claro habría también que ver la validez de esos comentarios y, y nada es un poco que lo tengáis también en cuenta otra otra característica de las empresas tóxicas es eh, que hay un estancamiento laboral que no se suele un poco poder crecer en, en, en esa empresa vale están a lo mejor en un trabajo Ahí que es que no que no les, no les, les imposibilita crecer ¿vale? pues es importante saber eso es la verdad es importante sí sí sí yo claro porque al final las empresas las formamos personas y, y bueno, si en una empresa pues hay mucho tóxico pues al final la propia empresa es tóxica claro ¿Vale? hombre vamos a intentar ser positivos ¿eh? y entonces hombre solo esto es para que se sepa que se sepa y que hay situaciones así de toxicidad. Sí, para que podamos valorar un poco más, quizás, nuestra situación en un futuro también. Claro. ¿no? Porque, pues bueno, ¿Y la clave... a lo mejor. Sí, dime, dime, Sara. No digo que una cosa es buscar trabajo y otra ya que casi te está hacen, ¿no? O sea, claro. Otra característica o sea, de una empresa tóxica, que no se me olvide, pues son estas empresas que te absorben de tal forma que es que no puedes tener vida personal. Hey. si el empleo te está acaparando todo el tiempo de tu vida pues te quita tu vida personal y eso es tóxico eso no, no vas a poder tener satisfacción del en el trabajo cuando no tienes otra cosa que no puedes tener vida fuera del trabajo vale Pues sí. y que porque trabajas es... para tener una vida no para vivir en el trabajo claro. y otra característica de una empresa tóxica es la típica que te quema el, el burnout esto que llaman el, el síndrome de quemarse en el trabajo ¿Vale? Que, que, que acabas hasta las narices. Pues eso también es una característica de las empresas tóxicas, te causa mucho estrés. Hombre, puede ser para... Luis, también que a veces, por presión de jefes mayores, por ejemplo, en temas de venta yo he visto muchas veces no que eh, se presiona tanto a los encargados, de tal manera que los encargados al final acaban eh, también eh, presionando demasiado a los, por así decirlo, subordinados, ¿no? O sea, a los empleados de rango más bajo. Y, y claro eso luego al final también es, a mí me parece un poco caótico no porque es que es como que vas al trabajo a un estrés demasiado conflictivo no o sea eh, sí exacto es lo que te digo Sara queman a la gente sí o sea es como porque te, como te acabas no... quemando sí bueno eso, entre otras es... cosas no y lo que tú dices a veces en, en la presión de, de tanto de llegar a, a cumplir objetivos se olvidan de las personas y, y se convierte ya ya no solo en un jefe tóxico un compañero tóxico sino toda la empresa tóxica si sí, eres un número vamos yo, básicamente creo, los Prislines pues tienen que tener esto esto de acuerdo esto esto en mente vamos vale cuando vayáis a un buen trabajo a buscar un trabajo pues hay que ver un poco cómo va a ser esa empresa vale es importante tenerlo en mm. cuenta eh, si quieres añadir algo más Sara y si no, pues ya finalizamos la emisión, porque yo lo que quiero es que haceros pensar que reflexionéis sobre estos temas. Le doy la, muchas gracias a, a, a los que nos habéis preguntado ahora en directo. Los que no lo hayáis podido hacer ahora en directo, poner las preguntas en los comentarios. Mira, nos están preguntando otra cosa, Sara. Te la voy a transmitir. Vale. Eh, bueno, Jesús nos dice que, que pasa que cuando se te acaba la paciencia es malo. Claro, eso es lo que decía Sara: que mejor que esperar Jesús a que se nos acabe la paciencia. Si detectamos que tenemos un compañero, un jefe que nos está enviando toxicidad, pues que a lo mejor es plantearlo. Plantear el tema, tratar de evitarlo o plantearlo. vale No, no, no dejarlo pasar, como nos decías. Sí, plantearlo sabe. de forma asertiva, empática. O sea, no yendo a discutir porque si no al final tampoco vas a sacar en nada en claro y se puede ver en riesgo el puesto de trabajo. No, nos dice... <risa> nos está diciendo... Mercemx mx aquí también en directo ahora en youtube que Prisline siempre emitimos en directo Prisliners que lo sepáis bueno pues nos dice que otra manera de, de afrontarlo nos está escribiendo ahora aquí en el chat en directo sería tener compasión de esa persona pero yo no estaría muy, muy de acuerdo merce mx porque es que si, si tienes compasión a ver ahora que nos dice sara pero si tienes compasión te acabas sorbiendo son como agujeros negros pueden contigo se tragan mm. toda la energía. ¿Tú qué opinas, sí. Sara? Ella dice que a lo mejor sería mejor. Yo ahí más que compasión utilizaría la palabra empatía, ¿no? Porque como cuando se habla, ¿no? O sea, quizás a lo mejor esa persona está pasando por un buen momento, quizás, ¿no? Pero cuando ya hay una acción tóxica, ya no solamente hablamos de un momento, hablamos de la, de que esa persona en sí tiene una como una cualidad tóxica. De ella en nosotros, entonces eh, quizás ya eso hay que lidiar con ello constantemente más entonces, activamente. No más, sí. Sí, o sea sí, sí. no es bueno, como un día me he levantado mal por algo, mmm, ya eh, te entiendo, voy Sara. a la Si quieres decir que, que es cuando un día puede puede ser, un día se puede ha levantado pasar, mal o pero me he mal, y ya no es por ningún motivo que haya nada detrás. Ni, sí, sino que es la, la persona empieza, sí. cuando se empieza a repetir la situación, ¿no? Claro, claro. Ya te está diciendo que es la cualidad de la persona que es tóxica en, en nosotros y que no la va a cambiar al no ser que hablemos con él. Mm. Ok pues Prisliners, muchas gracias por estar ahí. Recordar que os ayudamos, decírselo a gente que conozcáis que, que creéis que también le puede ayudar, que se suscriban a nuestras emisiones aquí en el canal de PrisLine en YouTube y en Spotify, ¿vale? Muchas gracias, Sara. Bueno, te, nada. Te esperamos próximamente. Y a los Prislines les insisto, poner las preguntas en los comentarios. Y si os ha gustado, ponernos un like. Por fin. Pues muchas gracias, Prislines, Muchas gracias, Sara. Y nada, hasta la próxima emisión. ¿No? Chao, chao. Sí, chao, amigos. Chao, chao.